Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz miércoles para todos iniciando nuestro día en la santa presencia del Señor. Con la alegría de iniciar un nuevo día, vamos a ponernos en la presencia de Dios. Vamos a darle gracias a nuestro Señor, vamos a orar por nuestras necesidades, vamos a encomendar los seres queridos y las intenciones para esta nueva jornada que ahora iniciamos. Cada uno en su corazón, háblele a Dios. Con gratitud a Dios, demos gracias, y también con la confianza, con fe, vamos a pedir también por nuestras necesidades. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy vamos a meditar. San Marcos, capítulo 7, versículos 14 al 23. En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, escuchen y entiendan. Escuchen y entiendan todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron a sus discípulos que les explicara la palabra. Él les dijo, también ustedes tienen que entender, sin entender, no comprenden. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro, porque no entra en el corazón, sino en el vientre y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y si yo, lo que sale del hombre, eso sí hace impuro al hombre, porque dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos las fornicaciones, los robos, los homicidios, el adulterio, la codicia, la malicia, el fraude, el desempreno, la envidia, la difamación, el orgullo, la frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y eso es lo que hace al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, Jesús nos deja claro cómo es lo que sale, lo que hace impuro y no lo que entra. Volvemos a, a la discusión de ayer. Muchas veces nos quedamos en lo externo. En cosas de pronto que, en, en, de ritos, de tradiciones, y al final, queridos hermanos, lo que hay dentro, la arrogancia, la prepotencia, esta larga lista de pecados que nos ha narrado hoy el Evangelio, al final eso es lo que nos hace daño, y nuestro corazón está lleno de tantas maldades, eso es lo que hay que erradicar, lo que hay que sacar, eso es lo que hay que cortar, eso es lo que hay que erradicar de nuestro corazón, de nuestra vida, luchemos para que esas cosas se erradiquen de nuestra vida. Señor, danos la gracia de convertirnos. Amén.